Lucharemos por la gloria hacia la victoria para mantener la paz. El mundo hay que salvar. Ya comenzamos. Bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo un nuevo vídeo de Destiny 2 Es la guía de la historia del hombre muerto Bueno, estamos con X Wolverine y Dios Troll En este momento nos vamos a la misión Y ve, me falta el hito, así que está muy belleza Sí, a igual Pero ayer no sé por qué no me dieron el hito ya lo había completado. Qué raro. Porque ayer sí. lo hicimos dos veces, ¿verdad? Lo hicimos dos veces. Uh -huh. Ah, sí lo hicimos dos veces ayer. Ah, es que estoy con el hechiseo, que pendejo, yo también. Tengo el hechicero <risa> Ya me pasé yo. <risa> es como el titán, que igual. <risa> WTF. Es verdad, que te... <risa> Qué lampa es verdad. No me mudé. ustedes ya hicieron con los tres personajes. Eh, no, este es el segundo. Vaya, ah, mejor. Yo luego voy con el cazador que está peor en poder todavía, está más abajo que el chisero. Esto se va a poner más difícil todavía. Bueno, yo soy main cazador así que it's no problema. Uh -huh. El problema. Bueno, tienen que ir al menos un hechicero o un titán, porque a ver que con tres cansadores nos maten aquí, no nos podemos ni Hace varios meses, una nave cabal llamada Glycon... Bueno, está abajo, pero a ver, lo hice solo en... Esta nave coincide con su descripción. Igual, yo fui cansador. Han respondido a nuestros mensajes, pero la señal... ...todo esto lo va a cortar. Ya No pasa nada. Dale corta, lo el jefe. Es que imagínate loco que me esté cayendo así cada rato <risa> <risa> Y con el salto de, del hechicero aquí yo <risa> Aquí ya aquí no. tapamos la entrada Los bloopers lo Espérate, espérate, espérate Tengo que subir de poco a poco que el hechicero aquí se, se mueve Con los saltos <risa> Aguanta Vamos, vamos A ver que le doy, que le doy, si ¿Sí llego, si sí llego, si sí llego. Oh, aguanta. Buena, crack. <ríe> ya la llego. Crack. Y aquí, aquí, aquí, sí. No. <ríe> ya sí, ya sí, estoy aquí. Hay interferencias en la transmisión. No. Son frecuencias. Como ondas que se comunican. Está en el laberinto, Dando rastreo. Espero. Comenzó el laberinto. Esto ya me lo sé. Uh -huh. me lo prendí yo más o menos ya estoy corriendo cuál es el camino O sea, no estoy tan He perdido He localizado la, la interferencia Hay un parche que conecta sí. con el ordenador De la nave Tío, es que estas te es que están un poco Curseado sí. uh -huh. Dale, dale, dale, dale Aquí el Bueno, espacio. ya ah, aquí, verdad. aquí por si acaso uh -huh. tienen que activar esta Perdón. parquita Aquí abrir la puerta ya listo estoy haciendo aquí la guía todo, todo bueno. uh -huh. y de aquí ah, las esporas no, conectan no, con una concentración no. de oscuridad tenemos que darle a, la, a estas esporas para oh. coger este escudo no y hay... nos permite entrar en esta zona de oscuridad y cosas así hostia no salta está saliendo repiola del tutorial <risa> esto lo voy a cortar, pero Según el sistema de navegación de Glycon, no, no, no, no. se dirigía a una anomalía que surgió tras la desaparición de Marte. Yo, qué satio. Ah, sí, wow. sí. Oh. Aguanta. ¿A dónde aquí? ¿What? Oh, no. ¿Y esto aquí? Sí, que eso un... es eso? Aguanta ¿dónde están, yo no los veo. Vale, través wow. este la pared. Wow. Si, sí, si, sí, soy... esa cosa está, está... es transparente también. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí fe... es... está, veo que perdí, gira. <risa> ah, <sí>. No sé, <risa> no, no. soy... yo creo que estoy perdido. ¿Dónde estoy? Vete, no, vente, no. <risa> por acá, eh. <risa> Entonces, sí, sí, sí. sí. sí. Aguanta, aguanta. Sí, sí por acá. acá está. A ver, ya voy, ya voy. No le dale a ustedes, pueden. Aquí nada más hay subir. Está. Bueno, hay perdido. Ya, a ver estoy ya Vamos. Subir arriba nada más. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, sí. Oh, siempre tengo problemas con el equipo. <risa> no, no, sí, ya se afectó el, el titán. Chiste, ¿no? <risa> Yo prefiero el titán, lo que prefiero el titán. ven titaner rotos. <risa> sí, sí, los titanes están bien chidos. <risa> Para que sí, sean los cídeo. siguieran ¿no? así, Sí Sí, ver. Vamos a ver, Ah, ya, los explosivos. A ver que le no tiro ganada. Tú, ¿qué es lo que ulti ¿Qué? Yo, yo llevo pozo. Yo no, no puedo aquí desperdiciar pozo. Oye, activa. A la ahora no. A ver, de aquí tengo que activar esta palanquitas Ah, ya, Bueno, como todo en este juego. Ya, las palanquitas, todas las palanquitas abren puerta ya. ¿sabes? Vamos a ver si eso. A ver, le damos esto no me ah, no, no. Ay, loco, no, me la creo no. Y no me moví, ¿qué? Man. Oye, ayuda No, man. ayuda Oye, Ayuda no, <risa> no, me... no, me Oye, Dios Pensé que traía cazador ¿Qué eso fue esa <risa> huevada? No What the oh, que a mí me, me Salí retroleadísimo, <risa> A ver, te reanimo, te, te reanimo, te reanimo Oye, no sé cómo... Vamos, vamos, vamos. Ve. A ver, le damos, le damos Vamos, vamos. Va. Va, va. Ya, listo, listo, me listo pensé que traía el cazador, me, me confié Me A caí A que sí llego Sí, sí, llegué Vamos, vamos. Va. No, no, te cabía Ya, ya, ya, sigue Sí, sí, pues bueno, ya llegaste atravesando paredes, como siempre Ya, sí, sí, sí Vamos. Cuidado que salen aquí, están en estas manos. Era acá arriba, ¿no? Sí, que subió. Allá. Ok. Sí, sí, están aquí. Ya no, está. No. Uy. Cuidado, cuidado. cuidado. Están <risa> escondidos estas manos. Uh -huh. Ahora es por acá metido, ¿no? <risa> <risa> Men, no bueno. El lechistro está muy corriendo acá. esto lo vas a tener que poner en cámara rápido. esto, Ajá. el camino, sí. cuidado que llegan por todos lados si, si, llega ahí la granada para... por si acaso vale aquí, si no me acuerdo, acá arriba si, sí, hay otra palanquita ya Llevamos Yo... la otra palanquita la abrimos ¿Sí? la otra puerta, me imagino hay que romper Sí, hay que ir ¿no? la cana. Ah, he ver, encontrado río. el diario de Amso, que, es que lo, de acá. lo he traducido. Hoy Kalus ha honrado Glycon con su presencia y ha contemplado la anomalía sus consejeros sí, no, preparan ya, no, la sala no, no, de exposiciones no, no, sí, es con el horno bueno. de castelo, Oso, es que, sí. que la corona está lista. <ríe> sí Al buen, fin bueno. posará sus ojos en él y llorará <ríe> ante su encuentro. Trolleo hermano. Estamos glitchando muy juego ahorita. El... Regresa. Sí sí ahí vamos. Vale. Bueno. Hay que descender. Aquí vienen donde me maté la otra vez. Sí. Igual. Sí, bueno. A ver, le damos aquí. A ver si no muero nuevo. A ver, cuidado. Un salto se rompe y la pierna aquí. Vale, a vale, ver, a ver, a si que hacer la primero. A ver que yo descubrí eso. Vamos. Pega un saltito ahí y, y luego el otro saltito. A ver, le damos... Dale, porque ahí me rompí todo okay. el... Aquí vas a explicarlo. yo voy a tirar a una granada para limpiar los residuos. Eh, a ver, aquí, a ver, activamos la palanquita y de ahí tenemos que romper las rejillas. Hay unas, uh -huh. hay unas rejillas unas Las rejillas. Y una celda y también. Y uh -huh. Unas celdas azules. Ya, ya, tenemos que destruir las rejillas y la celda una vez que activemos la palanquita. Si no, nos hacemos por aquí. Hay que encontrar Nos la... hacen tortilla de las murallas sí si sí. Ya, listo, le damos Dale Dale, está listo, listo, todo correcto sí sí sí ¿Qué haces ahí? Hay que comenzar Dale, Vamos, ya, ya, ya, empezaron, ya empezaron, ya empezaron sí sí sí, uh -huh. sí. Men, caí el pecho no sabía tengo escopeta mejor Destruían ¿De todas, blu Ya cuántos ya saben todos, no tienen nada No, no, aquí, aquí ya destruyó uno Ya pasé, ven acá estoy, ya estoy No, en estoy, estoy? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí Me aplastan, me aplastan, me aplastan me... Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Que aquí, no, aquí, no, aquí. no cumba el pánico ¿Qué? Yo sí que me da pánico, loco Se están cerrando las puertas. Loco, es que no quiero que el hechicero En ese momento de estrés No caminan por el hueco que viven los comimientos con arbalestas oh. a ver voy a poner foso así que todo va el que no fumar pánico las arbalestas, arbalestas no, sí. que no fumar pánico ya puse aquí yo tengo que pegar la super what the fuck tengo poner un confuso si tienes el exótico si sí. No me dio, tengo ya la mitad y acabo de lanzar. Puse un poco la guanta. Qué bro. <risa> bueno, esto ya fue, ya, ya porque sobra bastante Super acá. Oye, literal puse la. Ellos ceden. Nosotros no. Adelante. He logrado descifrar otro de los registros. Creo que es porque llevo los nuevos mods de Candus una uh -huh. tragedia él mismo se encargó de eliminar el fracaso la conexión es fuerte pero la oscuridad no habla a través de ellos un océano sin miedo. ni siquiera el portaluz pudo despertarlo a ver aquí ¿eh? seguimos sí, sí, necesario sí, pues no creo ah, no. estaba pasarán los obretes si, sí, si, sí, cuando salgan sí, sí, los sí, obvios, ahí sí que es poco cosa. Ah, si, en esos tienen una vida que flipas, de. Eh. Si, sí, si. Sí. Tío, las arbalestas, ¿no? la <risa> me. Las arbalestas, sí, las sí. arbalestas. Si, si. Pues ellos salieron los ¿no? Pues Ponlo oh, donde están ellos dos. Ah, que no están juntos. A ver, lo voy a poner aquí. Wow. Dale. buena. Muy buena. Ahí le dan si sí, yo no tengo mano, les Dios, ¿cómo duran estos sobres? Uh -huh. Oye, otra vez se te retranspone. ¿Qué es que tenga sí, sí. puedo hablar. What? rayo, ya tengo 90% de sobres. Sí. Con protocolo frame pega bastante. Si, sí, si, sí, pero en especial como te había dicho, hermano. Los, los de caja uh -huh. de luz. Vamos, ya que se muere. Ahí le pegué un cohetazo. fíjate que le doy. Dale. Listo. ¿eh? Y me quedo sin pesada Hay uno ahí arriba. Hostia. ¿Quién está arriba? Si te lo pías, foto ya no está aquí, vivo. ¿no? <risa> sí, si, vi a alguien que estaba viendo, allá hasta aquí, vivo. Mhm. Vemos que ver me empecé, la, porque... toda la pesada del ya me la gasté. Mmm, uh -huh. los sistemas de la. Me voy a poner banda al final. ¿Por qué no? Eh, no, aquí no. Hasta el boss no la... En el jefe Mhm. Uh -huh. por si necesitamos. Ah, qué lámpara es, el HCO no llega. Mm, para munición es muy bueno. ¿El banner? Oye. Bueno, yo, vamos, yo vamos. ya no tengo el banner y todo. Sí. Ah, pero esperamos a Andrés. Sí, sí, ya os lo he Me estoy reacostumbrando al salto derecho. <risa> vamos a cruzar, pero. Salve. Ya, ya, aquí estoy. Ya, ya. Dos, vale. La ver, ya. No me voy a perder aquí, ¿Eh? a ver, activamos esta palanquita que está aquí uh -huh. Vamos ya, a hacer las damos Hay que ¿Todos listos? Sí, sí, dámelo Vamos, uh -huh. vamos, ¿Vale? oh. vamos corriendo A ver, que no nos pase lo de ayer Me morí tropecientas <ríe> veces ahí No podía salir de ahí, era una muerta segura uh, No Sí. ¿Se movieron todos? Estos guiones están buenos uh -huh. para darle con la espada Sí, sí Wow ¿Ahora para sí, ah, dónde era? Ah, para acá ¿verdad? Ah, palanca, palanca. Vale, vale Y hay que romper la celda esta de energía Vaya. Vale, ya le la di con el wow. Salta para acá Activo esto A ver, wow, wow, wow Hostia estaba a punto de moverme como ayer Que la Casi me muero como ayer ya, lo bueno es que no, no te digo Ajá. Activamos vamos. esta palanquita Llevado la palanca Aquí activando pura palanca Bien eh, Las esporas donde están? Acá. Okay. Ah ok De ahí tenemos que eh, Vamos, júntense todos A ver ya estamos aquí, ya le damos Ya 3, 2, 1 Oh, eh, por vamos Bueno, un derechito nomás Si sí. Que me quedan 4 segundos Dios, no, no corre el chisago Es que igual, yo creo que nos está engañando okay. Está a 144 FPS este Dice que está a 70 pero no Está muy increíble ¡Uuuh! ¡Currieta! Oh, Hostia ¡Wow! Vale, Dios. ahí puedo en el pozo si quiere me explotó uno en la calle Donde no podía no me mataba. No puedo morirme en el vídeo <ríe> <Me ríe> Esto va a ser sin morir no, eh, no, La palanca dónde no está, no, no la veo Aguanta Hay Por acá creo ¿Dónde está? Eh, ah, Ahí está A ver si sí, aquí está el camino Este donde tenemos que ir Ah ya, aquí está la palanca Vale, activarla y. A ver, los, los orbis. Vení, vení, vení, vení. ¿En dónde? Pasa? Ah, ya, aquí oh, está. Oh, oh, oh, oh. Vamos. Hay que romper la celda. Eso, esa es la, bueno, no, oh, es gusta, la celda. Bueno, pues sí, Hay que coger las esporas. Ahora hay que ir a las esporas. Ya. Cogemos las espoleas y nos vamos a ver. Ya estamos. Dios, aquí no, aquí no entramos los tres. Man. Echenlo. Ustedes entren ustedes dos. A ver, yo. Ustedes dos A ver, ver si ya, ya. Sí, ya, ahí ver, está. Tres, dos, uno. Vamos, vamos. Está Va. corriendo, corriendo, ah. corriendo, Es el buff, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, el, el escudo. Entra aquí. Vamos, entonces. Cinco segundos. De aquí. Hay tres, cuatro, cinco. Así que pero acá están las espuelas y para allá están sí, el otro Joder, ¿sí? vamos por la espora por donde, allá por aquí por aquí sí vamos cogemos la espora y a 3, 2, 1 rompemos sí, sí listo correr sí, sí, lo más rápido que se pueda mm, yo nada más sigo a Wolverine y ya no me acuerdo del recorrido <risa> uuuh sí, oh, no me lo creo ¿quien? ojo ¿quien? ¿que acaba de pasar loco? <risa> <risa> acabé de ver una explosión Man. que atravesó a dios de oro y me dio una me en la cara explotó en la cara me, me pasé por encima ese tío tendrá que ser el recorrido cara. Andrés, Sol wow, wow, wow. Oh. dale te esperaba es el ¿no? mismo de ayer loco es el mismo de ¿Para? ayer ¿Puedes? estaba vigilando aguanta tengo que ir a ver tiene que lo... Espérate, voy, a, voy a activar <risa> Ay. No, ¿por qué le hiciste? Bueno, Dale, so, Pero, pues. Aguantad, Supongamos que. Que es Vale, Alex, vale te vamos a esperar. A ver, estoy perdido ya, espera. No pensé que se iba a mezclar con el botón de la palanca. <ríe> qué lámpara, bro. Eh. Pues sabes que tú ya viste que aquí hay estas tablas tiradas por todos lados. Yo, yo lo he hecho oh. en, en las rayas. ¿Qué lámparas? Bueno van a poner banners. Bueno van a poner banners. Lo he hecho ese. Bueno ya queda que están en el video las tablitas, en la dirección. Uh -huh. ¿En cuáles tablitas? Uh -huh. Estoy destruyendo todas las puertas que me a para ver por dónde es. ¿Dónde son las spoilers? Ah, ya, ya las encontré. Ya, ya, ya me dio el buff. Aguanté. El escudo. Ahora por dónde era que no me acuerdo. Venga. Dale, dale. Tú dale, puedes, tú puedes. dale. Dale. A ver, ya, llegué, Llegué con las sí, completas Hay que abrir esta palancha Supongamos que lo has hecho ¿tú? Supongamos que esto no lo voy a cortar Sí, yo lo hice, sí. Miguel, Miguel, Miguel me gustaría que ustedes vieron Mis suscriptores vieron sí. que, que yo hice esto Tienen que activar esta palanca <risa> para que abra la puerta Listo Regresar a ah, regresar, bueno. Listo, a ¿Ahora hay los escuelos? A ver, aquí, aquí está. Hay que puertas, pasar por esta puerta de acá Esperen, esperen, que no la derrumpo sí A ver, le debo A ver, 3, 2, 1 Ya vamos Hostia Ah, que... Estoy bugueando con el he hechicero ahí El otro es más enemigo Es cierto Uff, súper bueno tirado en atrás Al fin me pareció pesada. Yo ni tengo desde que empezó la partida. Amsot tomó notas de los experimentos. Los refugiados que estuvieron expuestos a la anomalía no, sufrieron muerte en Europa. Eh, ah, yeah. Los con A todos menos a uno. Es por hablaba sí. con muchas voces muertas. Vale, por ahí, el superviviente iba es que a ser pesado, el objeto ¿no? principal sí. de sus estudios. A ver, aquí están las spoilers, okay, está. A ver, le damos. Okay, entonces... Ya, vamos. Estoy a tope de no. especial, oye. De especial. Estoy a tope. Uy, que casi me mato, veo. Casi me mato. <ríe> la salda de vale, aquí para oye no es que vuelvo y me empujo ¿A la ah, sos retro retro. son... fuente que vale? sí, eh. hay Ay, que romper la salda sí, sí, sí. para que puedas romper acá vale, ya estoy ya ah, sí, ya a ver, aquí fue que me morí. ¿Y eh, ahora qué se hacía? Como 10 veces. Ah, hay uh. que regresar. Sí, sí. A ver, cogemos aquí. Eh, vamos. A ver, le damos. ahora? Uh -huh. vamos. vamos. Listo. No me la creo. No ya está. Okay. A ver que si llegamos, si llegamos. Vamos, vamos. A verle, dale, sí, corte, si entrenamos. Y yo. No sé para qué sirven eso. A ver, Ajá. ayer y yo vi. A ver, vimos una al final. Al final vimos una uh -huh. y. A, a, acá ya en la palanca, tío, por si le quiere mostrar. Ahí le damos a las dos. Hostia, dos. Dos estándar de what? sí te Se da repan. más munición. <risas> Dale. Ya. Yes. A ver, le damos, Listo, listo. sí le entregamos. Repampanos Hay que acabar con esto. Aquí es la Hay sala de luz Ay, no tengo la sí. granada, tu vida, Con cuidado. Yo pongo No ando pita, con yo cazador hoy. Pues no ando con cazador. Aquí yo voy a seguir Hostia. con a sí, bajar los frames uh -huh. Qué buenos tirones. De 60 a 10 Y esos tirones quedan A ver voy a activar vale, la hay paleta que limpiar aquí más. Voy a eh, activar la paleta vale, vale. De Yo activo la en medio entonces Ok ¿Cuántas palancas son? ¿Tres? Tres ya son tres. tres. Esto casi me mata. A ver, ¿dónde está el boss? Oye, no lo veo. What? ¿Dónde está el boss? Acabo. Estoy ahora. ya, me acompaña, ya sí, ahí está, ahí está, Y luego y Te llega. Si el... es que ¿Te se, se la... Cara, uh -huh. te va en qué sentido. Que revienta ¿eh? ese. Yo, de, me, de, voy, de yo eso. me voy, yo me voy. Oh, tío, ya vamos a ver, vamos a ver. A ver, hay que limpiar aquí. Vale, ya hay que ir muy pálido. A ver, aquí me van a aparecer. Aquí nos vamos a estar. Bueno. Oh, que explosivo. No. Le pegué a un explosivo con escopeta. Oh, rayos. Ahí esto Estas es palanquitas, vamos a ver que la active Andrés para que. Pero que solamente allí. una, pero No, no voy a activar todas. ¿Las tres? Yo diría para que salieran las tres. no, no o a sea, activa esa y activa acá. Yo activo la del lado de no. izquierdo. Sabemos que al lado derecho, al fondo, hay una y en el centro hay otra palanquita. ¿Verdad? No. O sea, las estoy mostrando por encima nomás en el video. A ver, la puntería. Vale, ya activaron la de. En el centro está otra. Y en la izquierda, ¿qué activo yo? Está la mira. Se me quemó. Ah, la madre. Ya llevo a activar el palacio. Bueno, es que la de activarla a activar de último A ver, yo activaré. No pasa nada. No pasa nada. No, si, estamos en escuelas. En solitario ya se trajeron. Sí, si, en solitario. A pegué Pero voy a lanzar un Ulti No me ¿Qué mató a este men Aquí le voy, aquí le voy Yo también le estoy ya Oh, y ya no me la creo, bueno. O sea, a mí me ha pasado eso Sí. A ver, a ver Ah, que aún sigue en fase de daño, ¿verdad? No, no, no, no. Sí, es que sí hace muchísimo no. que no, ya se había quemado no, a ver, hacemos limpieza aquí Ya estamos arriba Fácilísimo oh, sí, Ah, <ríe> Ah, la bestia, estos tipos, estos tipos pegan en las armas, A los cibos Si, sí, el marrazo, ese, pega bastante Yo puse sí, antes el... que me vuelvan a matar Si te da una... Si te da una en boss. Voz... Te mata Dios, momento. eso te me guanchatea a mí. Resistencia 2. O sea, el titán se sí aguanta porque yo me dio eso y de ahí no me hizo nada. A ver, yo activo el... A ver, es que el titán aguanta 5 voltis del cazador. Es uh -huh. que el titán... si si ah, Sí, sí. ¿La resistencia 2? Sí, activo aquí. ¿La de medio? A vale. ver. A ver, yo activé y para el titán. A de... ver, vale, yo en conductivo el... Ya está. Ahí. Vale. A ver. Uh -huh. vale. yo igual le voy a dar con una granada ¿te vas a quemar no no no no te quemo ya como esta la hicimos mhm uh -huh. bueno, es, es que no lo puedo agua sube sube no quieres pasa agua que pasamos se me puso ver, un, ver, un, Chavales. una barrera a ver te río oh, sí. Ah, pues sí que se te digo que siempre para eso. Yo hice no No. soy el único que De su, sobre Ahí ponte Tranquilo que te maten ahí sería. Pongo hasta grita, también. de parte no, pon todo, pon todo. Oh, ya me están matando el escudo menos. esto que están sentido ya. Yo puse todo, Oh. mataron Dale, con todo, no. La anomalía que ha quedado trasladados uh, a paredes bueno, de Marte Bueno, esto visto, nos la rifamos, más. la verdad Demasiados repudiados para sí, un solo era ful, puse en, la en el, empada, el lugar de cada mundo que la pesada, oscuridad ¿verdad? ha robado En los uh, confines uh, uh. de la heliopausa sí, bueno. sí, bueno. sí, bueno. <ríe> El pozo que me hace Y me salvó de morirme Casi me mata y me salvó de morir A mí me mataron en el pozo igual Es que Si, en el pozo te va a matar Nunca te confíe Bueno o sea, a mí no me mató porque yo tenía el sobre escudo, pero tú como que sin llegaste no tenías. Acá hay un coleccionable, no sé qué sé. pero bueno, bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá atrás, ¿Dónde? al fondo. ¿Dónde? ¿What? A ver, veamos. Acá qué... está buena, no sé. No ¿Sí? me deja coger Ah este? No es no es ¿Reaccionar? Ese es el calo, ¿what? Sí, aquí me apareció el otro. Sí. Pero a mí no me sale. Eh, nada. Te, ¿Se acuerdan de? ¿Casa de las fieles? Sí ¿Claro? Sí, sí, ese Siempre, siempre parecía eso. Map. Ah, ahí va, amigo Ese no ni en ni caso, lo están haciendo Débiles uh -huh. rastros de luz Esa cosa es... Era un guardián Esa cosa Vale Error Guardián está muy... Tarde. Hostia, hostia, hostia se que llevaron el arma Era un ofrecimiento, mm, recogí ¿no? Mejor que lo ¿No que cogí cualquier otro. No. Le pediré a Qué, que autorice bien. las exploraciones. Sí. Que what the fuck? si encontramos ¿Cuál? el del Andrés? guardián perdido. ¿Qué pasó? Quizá descubramos cómo murió. No, que no, parece ser, la no subir acá arriba. Man. Le pongo, sí. le pongo. a analizar estos allá. A ver, a, ver cogímoslo a este guardián que está muerto, loco. Cuéntame. Cuéntame. Cúrate, veo, poder de la luz. Cúrate, loco. Cuéntame. Uy, Vamos. Vaya, Vamos Pero no se cura No se cura <risa> este buen No, este ya está No, aquí, me normal. tiraron A ver, saquémosle el espectro, saquemos el espectro Veo de vale, resucita Espectro, resucita Ay, no me dieron nada No me dio el arma A mi tampoco bicho de buen Está bien curseado esta misión uh -huh. Ah, es que con el h no fui a ver el paso de aventura, loco ¿Cómo? No, no este... De hecho ver, ya la tenemos ya... la tableta, tenemos la tableta. Yo sigo con también. A, a ver si de... con pozo necesitamos esto. No me dieron nada. ¿no? Voy a poner pozo. O tiene que terminar, Pozo. <risa> Cúrate, loco. Venga, se cura el Pongo gueta también. Venga, todo perforado, men. Chuta, loco. No, pero que sí. que, que nada curativo, ahí, cúgate. <risa> el luz en la oscuridad, aquí vos sigues sí dice que no hay luz, pero... He puesto un pozo aquí, puse grietas, puse de todo Mira mira pongo otra grieta okay. Otra grieta pongo Y también tengo más granada, estoy spampeando todo ahí Recuperate loco Bo. Tenemos que reanimarlo <risa> Hombre herido Pues imagínate que en realidad el man si se cubre ahí como que baje de todo arrocho Pues el lámpara